decir que en serio me perdonen por no haber subido videos, ustedes ya saben pues por lo que he pasado últimamente, se si han estado de mis redes sociales, en serio no lamento bebés ya no voy a estar así, ya me pegué muchas veces de la cabeza, dije ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no bebé, pero no es lindo y de verdad les quería dejar un mensaje muy muy muy hermoso, oh. felicidad bebés, no, es pues bueno, estaba correcto mi pensamiento de que no era una estación a la cual llegar, era más como la actitud la cual viajar, pero bebés yo vivía con eso y yo sentía que era siempre la actitud y yo decía bueno estoy mal pero pues yo le meto mente y le meto mente y yo decía no pero yo estoy feliz y no bebés, ocultar tu, tu bueno tu tristeza detrás de detrás de tus problemas no es felicidad cada que una persona la mire explotando de la felicidad deberías irla a dar un abrazo y ya, bebés, les tengo un videito en serio muy largo, vayan ese día a comprar, yo qué sé, sus papitas para que lo vean, porque en serio está muy largo. Y ya, bebés, espero que les guste. Les tengo también un videito de mis materiales, solo esperen, bebés, esperen, esperen, esperen. Y ahorita estoy haciendo pedidos de retrato, así que si quieres uno de parte de mí, solo te cuesta 15 mil pesos colombiano y lo puedes encargar a mi WhatsApp, que lo voy a colocar en la descripción de este video. Y ya, bebés, espero que tengan un muy, muy, muy, muy buen día. Hasta luego, bebés. Bye. Besos. ¿Cómo están? Hola, bebés hermosos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? En serio, el día de hoy siempre me siento sola leyendo los comentarios de bebés. no saben cuánto. Bueno, primero que nada, le quiero mandar saluditos a Marcabaos, a Lula, a Mocha, a Lili y a Julián hers Laders sonidos. ay, no puedo pronunciar tu nombre en serio. Es una, bueno, la última, Julia. Es una amiga que vive en Brasil, de hecho hablo muy lindo y es muy linda, en serio, es muy hermosa. Síganla en su Instagram. Es muy bella persona, en serio. Hace el, el máximo esfuerzo por entenderme el español y yo por colocar sus bellas palabras en portugués en traductor, bebés. De resto Macabaos y sus amigas son de Argentina de verdad tienen un acento hermoso, las conocí por un en vivo que hicieron por Instagram y me cayeron muy bien, en serio bebés. Bien, como último pero no menos importante está la hermosa, preciosa Emily, te dejé de última porque te quería mandar un mensaje muy especial. Gracias Emily por apoyarme, por animarme cuando estoy bien depre, en serio niños, en serio no saben ustedes cuánto precio el esfuerzo de esta niña por hacerme sentir bien tenemos buenos y malos días, pero no he tenido últimamente unos buenos días y pues todos en, que me siguen en mis redes sociales saben más o menos mi situación, pero esta chica como muchas más que de hecho les iba a agradecer muchísimo por esto, han hecho un gran esfuerzo puesto a esto, me han enviado lindos mensajes, me han enviado muchas motivaciones y en realidad, en realidad les quiero agradecer por ello, no saben en serio cómo me llegan todas sus hermosas palabritas a mi corazón. A Emily la llevo mucho en mi corazón, además de ser una compañera mía de estudio, me refiero a que estudiamos en la misma institución, no sé, me cae muy bien la verdad. Me alegra siempre el día con sus hermosas palabritas y sus felices deseos. Y bueno, bebés, volviendo al dibujo, les iba a decir que este tiene un significado muy bonito y especial. Las personas que me siguen en Instagram ya lo han de ver visto, bebés, y las personas que no me siguen, síganme, no es gratis, bebés, o sea... Por uno bebés, me pueden seguir en Instagram, en Twitter. Ay oh, cierto, no les he dado mi Twitter, también es a melo <coughs> Dos por uno bebés, dos por uno. Bueno, el significado de este dibujo, como ya pueden ver, está medio desarrollado, ya lo podemos apreciar. La materia con los cactus significa nuestros pensamientos y nuestras ideas. Entonces está obviamente, no sé si lo notaron bebés, pero el dibujo está blanco y negro y solo el cactus y las cositas de color están de color. Entonces, ¿qué quise decir con eso? Daniela, ¿qué quiso decir con esto? Cierto, bebés, mi nombre es Daniela. Significa que siempre nos escondemos detrás de nuestras ideas para seguir la idea de los demás. Es decir, que siempre nos escondemos detrás de nuestras ideas, o sea, escondemos nuestros pensamientos para poder encajar en las mentes cuadradas de los demás personas. Me refiero a eso, los ojos, los ojos chiquiticos que están de fondo. Sí, bebés, son los ojos de la sociedad.